क्या क्या बात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 Por favor, los tres. así así, por favor, por favor. Ayúdenle a su mamá a levantarse, por favor. Allí la ponen, ahí enfrente frente y en medio, por donde está anda Por ahí. El señor San Antonio.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 de Dios para hallar la salud y la vida una llena músicos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 Ponen sus manos. Ponen sus manos. Este símbolo. Este símbolo porque el pueblo conserva que el pueblo conserva para seguir para seguir con estas tradiciones. Para seguir con estas tradiciones. Curan ustedes. curan ustedes. Curan ustedes honrarla, honrarla. venerarla, venerarla y, defenderla, y defenderla. Si es preciso. Si es preciso la de ustedes, a y a vida ten su Y sí, Una viena muy fuerte, músicos, y un aplauso para esta nueva mariconía En este momento acabo de hacer el juramento. Imágenes e información de Oscar Recendis para mezquitar al día.